Un restaurante de calidad en Hungría con personas con discapacidad en su plantilla. Una fábrica en Bélgica que atrae a estudiantes para desarrollar soluciones de transporte innovadoras para amantes de las bicicletas. Y esta empresa de Grecia que emplea a personas vulnerables en sus servicios de reciclaje y catering. Estas tres empresas tienen una cosa en común. En todas se trabaja, pero piensan en las personas y retribuyen a la sociedad. Social Activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor de inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling, dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica erachter is, omdat hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικό συνεταιρισμό καταρχά εφαρμόζει τι αρχέ τη συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή, τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμη στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων. Ε, τα κέρδη δεν δημιουργούνται προ όφελο κάποιου ή κάποιον, αλλά επανεπενδύονται Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία για άτομα τα οποία ε, μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτού του κοινωνικού συνεταιρισμού δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωση στην κοινωνία, δηλαδή. I párki a terapeutikus és a patasztesziákos tohoz, aki a finália Az egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munkale tudok fogyatékos embereknek biztosítani. Az emberekkel való kapcsolaton annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy. Los negocios sociales pueden ayudar a hacer frente a los desafíos socioeconómicos existentes. La Comisión Europea trabaja estrechamente con personas sobre el terreno para diseñar instrumentos a medida con el fin de ayudar a que estos negocios crezcan y marquen la diferencia. Emprendimiento social. Negocios con un toque de humanidad.